Y el saludo va, desde la Sierra Cañada, Huautla de Jiménez Bonitas costumbres que me hacen recordar Nunca podré olvidarlo, aquí fue donde yo nací Yo trabajaba Ayudando unos a otros, en la alegría o tristeza, hacia apoya a sus hermanos Este es mi lindo pueblo, donde yo humilde crecí Esta es mi bella tierra, tan bonitas tus mujeres Es un honor en la vida, ser de Oaxaca señores Yo trabajaba en el campo, todo el día sin descanso y Con sus bonitos paisajes, aquí es donde yo crecí Esta es mi bella gente, muy humilde pero feliz Ellos son muy amables, ayudando unos a otros En la alegría o tristeza, así apoya a sus hermanos La vida, ser de Oaxaca señores